Bueno, pues con este acto eh, despedimos un año más a la, la 22 edición de Caravana por la Paz, eh, que consiste en llevar alimento al pueblo saharaui, a los campamentos de refugiados. En el camión este año van 25.000 kilos de ayuda humanitaria, de alimentos no perecederos, así como dos proyectos, un proyecto deportivo, que va colegio a Simón Bolívar y un proyecto de sanitario de salud bucadental para algunos colegios en el PARA. Nada, agradecer a Diputación, Ayuntamiento, a Fundación Caja Sur, a ahora mismo a Merca Córdoba que nos presta eh, siempre todos los años su su aparcamiento para tener el camión mientras que sale y no sale a los campamentos y a todos los coordinadores que tenemos en, en la provincia, bueno, pues que parte del trabajo de, de, de recolección y de, y de alimentos, eh, corresponde a ellos, que hacen una labor estupenda en cada pueblo. Nada más, pues agradeceros a vosotros también que estéis por aquí y que deis visibilidad a nosotros. Pues, eh, como bien dice el presidente de, de Acansa, la Diputación y los pueblos de la provincia se han volcado un año más con este proyecto, queriendo manifestar no solamente su apoyo a la asociación y al trabajo que realizan con la caravana y también con la visita de los niños en, en verano, sino denunciando una vez más la situación en la que se encuentra el Sáhara y, por desgracia, eh, que tengamos que seguir año tras año mandando esta cantidad de, de alimento para que niños, niñas y personas mayores puedan tener una alimentación mínimamente sana y mínimamente saludable. Es importante que se mantenga en el tiempo, pese a las dificultades que también nuestra provincia ha podido vivir, han seguido colaborando, pero sabemos que esto es algo de carácter paliativo y que la solución está en vuelvan a su hogar tantos miles de personas que se encuentran refugiadas como el pueblo refugiado más antiguo de, de la historia y que tengan eh, su hogar de nuevo y no tengamos que estar eh, pues lanzando ¿no? ese mensaje todos, todos los años. Bueno, yo creo que lo primero que toca es agradecer a entidades como ACANSA, que desde ya 22 años, ininterrumpidamente, eh, organizan esta caravana, esta ayuda humanitaria que supone para el pueblo saharaui, junto con las demás entidades, ¿no? los demás ayuntamientos de la provincia y entidades como Cajasur o Mezca Córdoba, que apoyan esta iniciativa, que creo que Acansa, pues tiene un valor yo, incalculable, la, el sostenimiento de esta actividad durante 22 años por un pueblo, el pueblo saharaui, el que, este gobierno, este gobierno español, tiene una deuda histórica porque fue colonia española, lo abandonamos y actualmente el pueblo saharauí vive invisibilizado, con gran parte de la población refugiada, ¿eh? desplazada, fuera de su casa y la otra parte de la población vive bajo una ocupación eh, del gobierno marroquí. Eh, un gobierno que, de luego, no, no se caracteriza por su talante y por valores democráticos. Entonces, bueno, este tipo de acciones, este tipo de campañas eh, vuelven a poner el foco en el pueblo saharaui, un pueblo olvidado por más de 40 años eh, que lleva en esta situación y creemos que son importantes y de esta delegación siempre vamos a mantener y vamos a apoyar como no puede ser de otra forma.